Hola, mi nombre es Paqui y soy tu profesora de español. Vamos a comenzar esta primera clase haciendo una aproximación o comenzando a conocer los verbos en español. Comenzamos ya la clase. En esta primera clase o lección vamos a hablar de las conjugaciones en español de los verbos regulares e irregulares, y del modo indicativo del verbo. Terminaremos la clase con un vocabulario de verbos, para que aprendáis ya a usarlos, unas actividades y unos ejercicios. Los verbos. Un verbo es una palabra que sirve para expresar diversas reacciones o acciones en los sujetos o de los sujetos. De una forma más personal y siguiendo y, y atendiendo mi opinión, os diré que, bajo mi punto de vista, un verbo es el que contiene el sentido de una frase, o mejor, es, digamos, el núcleo de la comunicación, de lo que yo quiero expresar o decir. Lo podemos acompañar de sujetos, de nombres, de adjetivos, de complementos, pero eso no viene nada más que a ayudar a completar el significado del verbo para que entendamos mejor su significado. Así pues, un verbo también va acompañado, lógicamente, de un sustantivo que hace la función de sujeto. Y también va ahí acompañado de un pronombre personal que también hace la función de sujeto. Los verbos se conjugan en pasado en presente y en futuro, dependiendo de dónde se haya desarrollado la acción, si la acción es en el pasado, si la acción ha ocurrido o está ocurriendo en el presente o u ocurrirá en el futuro. En español tenemos tres conjugaciones. La primera conjugación, que es verbos en ar, como amar, hablar, cortar, charlar y pasear. La segunda conjugación son verbos que terminan en "-er", como barrer, comer o beber. Y la tercera conjugación son verbos que terminan en "-ir", como el verbo ir, venir, escribir o vivir. Los verbos se conjugan junto con los pronombres personales, que en español son yo, tú, él o ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas o ustedes. De la misma forma decimos que un verbo está conjugado en primera persona del singular o está conjugado en segunda persona del plural. Por ejemplo, si yo digo yo hablo, estoy conjugando el verbo hablar en primera persona del singular. Si digo, ellos hablaban, conjugo el verbo en tercera persona del plural. Tenemos que tener en cuenta que en español los verbos no siempre los encontraréis acompañados de su pronombre personal. Hay ocasiones en las que no aparecen. Y ya lo iremos aprendiendo conforme vayamos avanzando en el estudio del español. Verbos regulares y verbos irregulares. Vamos a hacer una primera aproximación a lo que es un verbo regular y un verbo irregular. Los verbos tienen una raíz y unas desinencias que no cambian en los tiempos de la conjugación. En este caso hablamos de un verbo regular y si cambian, hablamos de un verbo irregular. Verbos regulares. Decimos que un verbo es regular porque sigue un patrón que no cambia. Los regulares no cambian en ninguno de los tiempos en los que se conjugan. Por ejemplo, el verbo amar es un verbo regular. Mantiene el patrón en todos sus tiempos. Amo, amaba, amaré. Aquí la raíz del verbo... Perdón. Am no varía. A esa raíz es a la que iremos añadiendo las desinencias. Vamos a ver algunos modelos correspondientes a cada una de las conjugaciones. Por ejemplo, verbo cantar, que pertenece también a la primera conjugación. Aquí tenéis la raíz. La raíz del verbo es cant, y esta permanecerá invariable en todos los tiempos. Lo único que hemos de hacer es ir añadiendo las desinencias. Canto para la primera persona, o para la segunda as, para la tercera a, para la primera del plural amos, para la segunda del plural ais, y para la tercera del plural an. En el pretérito imperfecto, las desinencias son ABA, ABAs, ABA, ABAMOS, ABAIS y ABAN. Estas desinencias son las mismas en todos los verbos regulares que pertenecen a la primera conjugación. Como os he dicho, la raíz no cambia. Como veis, es la misma en todos los tiempos. Kant. Seguimos con el pretérito perfecto simple, que también podréis reconocerlo como indefinido. Más adelante veremos cuál es la diferencia entre el pretérito imperfecto y el pretérito perfecto simple o indefinido. Seguimos con las desinencias. Las desinencias... Para el pretérito perfecto simple es E, ASTE, O, con tilde, AMOS, ASTEIS y aron. Las desinencias del futuro es CANTARÉ. Es más fácil si tenemos en cuenta que CANTAR es el infinitivo. A partir de cantar, añadimos las desinencias de futuro, que es la e para la primera persona, as para la segunda, a para la tercera, hemos para la primera del plural, eis para la segunda del plural y harán para la tercera del plural. Las desinencias del condicional es ia, cantaría, Cantarías, cantaría, cantaríamos, cantaríais, cantarían. Igual sucede en el condicional como en el futuro, que a partir del infinitivo, cantar, añadimos las desinencias. Vamos a ver un verbo modelo de la segunda conjugación, que es el verbo temer. Aquí tenéis el presente de indicativo. Temo. La raíz sería esta. Y a partir de esta raíz ponemos las desinencias. Temo. Temes. Teme. Tememos. Teméis. Raíz sería esta. Esta es la raíz. Y esta de aquí, las desinencias que vamos poniendo en todos los verbos que siguen el, el mismo modelo que el verbo temer. Hay una diferencia con respecto al verbo de la primera conjugación y es que aquí cambia la E. Perdón, cambia la A por la E. Si os acordáis, el presente era canta. Yo canto, tú cantas. Esa A ha cambiado aquí por E, pero en los verbos de la segunda conjugación. El pretérito imperfecto cambia también con respecto a la primera, porque la desinencia del pretérito imperfecto es ia. "-temía". Esta es la raíz, y a partir de aquí ponemos las desinencias. Raíz, desinencias. En el pretérito perfecto simple... Igual, tenemos la raíz, que no cambia, y la desinencia. Temí, raíz, temiste, es desinencia. Temiste, temió, temimos, temisteis, temieron. El futuro, verbo temer, este, digamos, que es el infinitivo, y a partir de aquí ponemos la desinencia, ¿de acuerdo? Este es el infinitivo, este es el infinitivo y esta de aquí la desinencia. Esa es la desinencia. Bien. Futuro temerás, temerá, temeremos. Las desinencias en el futuro son las mismas que en la primera conjugación. Igual ocurre con el condicional. Vamos a ver el tercer modelo. De la correspondiente a la tercera conjugación, que es el verbo partir, presente. La o, que ya conocemos de la primera y de la segunda conjugación. Aquí tenemos que la raíz, la raíz es, perdón, la raíz es part. Part es la raíz y la desinencia son esta. Es, parte, partimos, partís, parten. Las desinencias del pretérito imperfecto son las mismas que se usan en la segunda conjugación. IA Partía, partías, partía, partíamos, partíais partían. El pretérito perfecto simple sería partí, partiste, partió, partimos, partisteis y partieron. Igual, las desinencias son las mismas que para el pretérito perfecto simple de la primera conjugación. Igual sucede con el futuro y el condicional. Entonces, tenemos que cada una de las conjugaciones tienen un verbo modelo y ese verbo, ese verbo modelo es el patrón que siguen todos los verbos regulares. Vamos a ver ahora los verbos irregulares. Los verbos irregulares sí tienen alteraciones tanto en su raíz como en su desinencia. Vamos a ver el verbo caber. El verbo caber sería así. Yo quepo, presente, primera persona. Como veis, lo único que conserva es la O. Pero la raíz del verbo ha cambiado completamente. Igual pasa en el futuro e igual pasa en el pasado. Así pues, concluimos que los verbos irregulares no siguen un modelo, no siguen un patrón. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver en concreto el verbo ser. El verbo ser, aquí tenéis presente, imperfecto y pretérito perfecto simple. Aquí el verbo ser es completamente irregular porque cambia tanto la raíz como las desinencias. Fijaos, soy eres. Aquí no podemos decir cuál es la raíz y cuál es la residencia, porque cambia com completamente. Os fijáis que el verbo, el infinitivo es ser. Si bien antes en el regular teníamos el verbo cantar, el verbo temer o el verbo partir, podíamos definir cuál era la raíz, pero aquí es que va cambiando continuamente en estos tres tiempos. Entonces, presente, soy, Primera persona, tú eres, segunda persona, él, ello o ella es, somos, nosotros somos, vosotros, vosotras sois, y ellos, ellas, ustedes son. En el pretérito imperfecto pasa igual, es era, eras, era. Éramos, erais y eran. Igual en el pretérito perfecto simple. Yo fui, tú fuiste, él fue, nosotros fuimos, vosotros fuisteis y ellos fueron. Con esto terminamos esta primera aproximación, perdón, a lo que son los ver qué es un verbo regular y qué es un verbo irregular. Y pasamos al modo indicativo de los verbos. En español los verbos tienen tres modos. El modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Vamos a ver el modo indicativo. El modo indicativo expresa acciones reales u objetivas, tanto si se refieren al pasado, al presente, al futuro o al condicional. Decir aquí, en un primer momento, que los verbos pueden conjugarse en sus formas simples o en sus formas compuestas. Hoy vamos a tratar de las formas simples. Las formas simples son las que estamos viendo hasta este momento, que es verbo raíz más desinencias. O en el caso de los verbos regulares como, irregulares, perdón, cómo se conjugan. En indicativo, las formas simples, el presente, nos habla del momento en el que sucede algo. Hablo. Yo hablo. Hablo con vosotros, hoy, ahora, en este momento. El imperfecto y el pretérito perfecto simple, que como ya os he dicho, son dos formas de expresar el pasado en español. En concreto, el imperfecto nos dice que la acción en el pasado no ha terminado. En el pretérito perfecto simple o indefinido, la acción ocurre en el pasado y ha acabado. En el imperfecto sería hablaba. Y en el pretito, perfecto, simple o indefinido, sería hablé. El futuro. La acción ocurrirá. Y en el condicional, la es posible que ocurra. Ponemos una condición. Hablaría. Uso del indicativo. El indicativo lo usamos para hablar de hábitos en el pasado o en el presente también, acompañado de expresiones como cada día, todas las mañanas, todas las tardes, los domingos, etc. Aquí tenéis ejemplos. Cada mañana desayunaba café con leche. Lo pongo en presente, sería cada mañana desayuno, café con leche. Normalmente, normalmente, voy al trabajo en tren. Esto es un hábito, algo que hago de forma repetida. Para expresar capacidad, supo llegar a casa. Sabe hablar francés. En este caso sería el verbo saber, que también es un verbo irregular. Supo llegar a casa. Sabe hablar francés. No valgo para mandar. En español usamos el verbo valer para decir de una forma coloquial aquello que, que sé hacer o que no soy hacer o que no sé hacer. Que soy consciente. De que lo puedo o que no lo puedo hacer. Si sé que no lo puedo hacer, digo no valgo. Una expresión muy común es decir, no valgo para eso. Que no lo puedo hacer, que yo no sé hacerlo. Una acción que se desarrolla en el momento. Ahora descanso, ahora estoy descansando. Leo un libro que me han dejado, ahora estoy leyendo. Futuro muy cercano. Lo expresamos también con el presente, pero con expresiones como mañana, después, la semana próxima, etc. Indica también cierta confianza en que eso va a ser así, va a suceder. Por ejemplo, mañana viene mi novio. O mañana tenemos la visita al médico. O mañana terminamos. Futuro. El futuro es algo que voy a hacer mañana, el mes que viene, la semana que viene. Iremos de vacaciones a la montaña. Y el condicional siempre es algo que se va a hacer, pero de una forma posible. O sea, que puede suceder o no puede suceder. En este sentido, indica posibilidad. En la frase, ¿te gustaría venir con nosotros? Te estoy dando la posibilidad de que vengas, de que nos acompañes. Bueno, aquí tenéis una serie de verbos. Algunos de ellos ya lo hemos visto en la lección. Y otros aparecen nuevos. Es cuestión de que vayáis aprendiéndoos y que vayáis practicando su uso también tenéis aquí una serie de expresiones que hemos visto también en algunos ejemplos lo mismo es cuestión de que vayáis aprendiendo a utilizarlas, que las pongáis en uso cualquier duda o cualquier problema puedes preguntarme a través de correo electrónico vamos a pasar ya a las actividades. Mira, mirad, en esta actividad os pido que reconozcáis los verbos que aparecen en las siguientes oraciones. Y para no hacerlos muy difícil, os voy a acompañar en esta actividad. Vamos a ver la primera lección. Juan vino a casa ayer obviamente la palabra que contiene la acción de esta oración, la acción de Juan, lo que hizo Juan es el verbo venir, vino venir de la tercera conjugación y está en pasado vino ayer el nombre el sujeto del verbo venir vino es Juan. Juan vino a casa ayer. La siguiente oración es Todos los días comemos en la cafetería del trabajo. El verbo es comemos porque indica lo que hacemos todos los días, que es comer en la cafetería del trabajo. La acción es comer. ¿Y el sujeto cuál es? Aquí no aparece. Pero sí aparece la desinencia. La desinencia que es comemos, hemos. Nosotros, plural. Tercera, per, perdón, primera persona del plural. La siguiente oración. Necesito un billete de tren para ir a Madrid. En, este, en esta ocasión, el verbo es necesitar, porque es algo que yo quiero, que tengo que, tengo que lograr, necesitar, necesito. Es más, este verbo es primera persona, tampoco aparece el sujeto, pero por su desinencia, que está aquí, Reconozco que es primera persona, yo, además es un verbo de la primera conjugación, necesitar, terminado en "-ar". Vivo cerca de la estación de autobuses, vivo. Tengo mi casa cerca de la estación de autobuses, vivo. Vivo es el verbo, además, igual que el anterior, también va en primera persona. Yo vivo. Como veis, tampoco aparece aquí el pronombre personal. También lo deduzco por la desinencia del verbo, que es la O. Vivo cerca. La siguiente oración. Comprábamos en el supermercado. Ya lo he subrayado, así es que no hay lugar a que os pregunte. Comprábamos en el supermercado la fruta. Para la semana, en este caso el verbo es comprábamos y tampoco aparece el sujeto, pero por su desinencia, por su desinencia que es ábamos, sé que es primera persona del plural, nosotros, y además es verbo de la primera conjugación, aquí tenéis va y es pretérito imperfecto comprábamos. Contestaré a su mensaje. El verbo aquí es contestar. Contestaré. Y además está en futuro. La de insinencia es la E. ¿Y quién contestará? Yo. Yo soy el que va a hacer la acción. Tampoco aparece aquí el pronombre personal. Pero por su desinencia, deduzco que es primera persona del singular, futuro. ¿Me traerás un regalo? Sí, claro, te lo traeré. Me traerás. Me traerás es el verbo traer de la segunda conjugación. Y además está en futuro. ¿Y quién lo traerá? Tú. La disinencia es AS. Tú traerás un regalo. El siguiente ejercicio. Os pregunto que a qué conjugación pertenecen los siguientes verbos. Verbo comer, jugar, estudiar, gustar, pedir, preferir, escuchar, hablar, coger, recoger, traer, ver y oír. Comer pertenece a la primera, con, a, perdón, a la segunda conjugación. Jugar es de la primera. Estudiar de la primera. Gustar de la primera. Pedir de la tercera. Preferir de la tercera. Escuchar de la primera. Hablar de la primera. Coger de la segunda, recoger de la segunda, traer de la segunda, ver segunda, oír tercera. La siguiente tabla, ejercicio, es de relacionar cada verbo con el tiempo que corresponda. Aquí tenéis una columna con diversos verbos ya conjugados y aquí tenéis otra con cada uno de los tiempos a las que pueden pertenecer. Vamos a hacer unos cuantos. Yo hablo. Aquí veis. Yo hablo. Desinencia de presente. Primera persona. Yo hablo presente. Él escucha. Verbo escuchar. Yo escucho, tú escuchas. Él escucha. Presente. Desinencia de presente. Tú escribiste. Escribiste. Escribir es el verbo. Y la desinencia es iste. Tú. Luego, escribiste es una desinencia de pasado. Ellos vinieron. Igual. Desinencia de pasado. Ellas cogerán. Cogerán es una desinencia de futuro. Él saldría. Aquí tenemos IA. Luego esto es un condicional. Y no confundamos con IA. Como desinencia del pretérito imperfecto de la segunda y la tercera conjugación. Nosotros salimos. Salir. La desinencia es MOS. Luego esto es presente. Vosotros trabajaréis. ¿Qué será? Ellos trabajarán. Yo trabajaré, tú trabajarás, él trabajará. Nosotros trabajaremos, vosotros trabajaréis. Futuro. Desinencia de futuro. Ellos comerán, ustedes comerán, perdón. Comerán, futuro. Desinencia de futuro. Ellas vendrían. Desinencia de condicional. Yo vi. Pasado. Este es un verbo irregular. Ellas compraban. Compraban. La desinencia es de pretérito imperfecto. Es... Perdón. Nos vamos a pasado. Es pasado. Nosotras pedimos. Pedimos es presente. Aquí tenemos la desinencia de presente. Vosotras escucharíais... Escuchar, escucharíais. Es condicional. Él oyó. Pasado. Nosotras oímos. Presente. Tú viajarás. Futuro. Vosotras trabajáis. Presente. Pues con esto hemos terminado la primera lección. Espero que os haya sido eh, de utilidad y hayáis aprendido mucho en esta primera lección. Supongo que habrán aparecido dudas, así que cualquier problema por correo electrónico podéis comentármelo. Un saludo y muchas gracias.